Hoy en tu casa y en la mía, en Conecta Juventud 2.0 eh, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Eh, yo soy Iván, tenemos hoy a Alex Villazán. Hola, buenas. buenas. tardes, Alex, ¿qué tal? Muy bien. ¿A qué te dedicas, Alex? Pues yo soy actor. ¿Eres actor? Soy actor, me dedico con la interpretación, sí. Madre mía, o sea que llevas mucho tiempo dedicándote a, a ser actor. Pues desde el colegio, desde sexto de primaria hasta, hasta ahora. Yo creo que no he, no he parado. Bueno, tenemos un, un, un vídeo que vamos a poner de esos inicios, ¿no? De cuando empezaste... Ese... ¿Cuál fue la experiencia de empezar a hacer teatro en el colegio? Fue pues buena, imagino, ¿no? Pues buena, eh, no sé, dímelo tú. Ah, que te lo diga yo, ¿por qué te lo tengo que decir yo? Porque tú eras un profesor de, de teatro en el sexto de primaria. Ah, joder, eso hace ya, hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pero eso te bueno, pues mira, te, te gustó el gusanillo, ¿no? Eh, vistes un poco lo que en qué consistía y de ahí, pues bueno, eh, surgió. Cuando pasaste al instituto, ¿qué hiciste? ¿Seguisteis haciendo teatro, no? Sí, te, seguí haciendo teatro también con, con Myhoff uh -huh. y ahí estuve de primero de la ESO hasta primero de bachillerato. Y, ah. y la verdad es que muy bien. Eh, tanto tú como Myhoff habéis sido las personas que me habéis impulsado a hacer teatro y, y, y es gran parte, un gran porcentaje de culpa la tenéis vosotros. Ah, bueno, pues mira, pues muchas gracias, eso está, eso se, se agradece, ¿no? Que al final, pues bueno, pues esos consejos que, que, que os hemos dado, eh, pues mira, pues haya servido para, bueno, para encauzar esto. Y después del instituto, ¿qué, qué hiciste? Pues después del instituto eh, me metí en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sí. Que son tres años y yo estuve, estuve cursando el tercer año, pero en la joven compañía. Uh -huh. y desde la Joven Compañía hasta hace dos, un año o dos años van a hacer, eh, uh -huh. he estado ahí trabajando al destajo ¿Y qué es la Joven Compañía? Cuéntanos, porque seguramente que hay mucha gente joven que, que la conoce y hay otras que, que no. Pues la Joven Compañía es, es una compañía donde intentamos hacer teatro para para todo el mundo ¿no? y, y que ese teatro esté, esté hecho también por, por jóvenes, ¿no? que en las distintas ramas que hay en, en, en un montaje teatral, ya sea uh -huh. escenografía, vestuario, eh, técnicos de sonido, cualquier eh, ámbito, eh, esté uh -huh. eh, joven formándose, o varios jóvenes o grupo de jóvenes formándose en ese área, ¿no? eh, supervisados por un profesional. Uh -huh. eh, intentamos hacer, acercar el público a, al público joven, sobre todo el teatro que hacemos, y, y, y crear nuevos públicos, ¿no? Que tengan esa, esa costumbre de, de ir al uh -huh. teatro y darles cosas que, que les muevan, que no, uh -huh. que no se, sean obras descafeinadas, sobre todo. Ajá, pues es, es muy interesante el, el proyecto. Eh, qué, ¿qué obras o qué tipo de obras habéis hecho en la joven compañía cuando has estado? Pues mira, eh, yo, cuando yo entré, el primer montaje que, que hicimos fue, fue en Tobejuna, uh -huh. una canción que estaba estaba hecha por Paco Rojas y Marzubieta. Vieta, uh -huh. el siguiente fue El señor de las moscas de William Golding, uh -huh. que fue maravillosa, luego hicimos eh, Hey Boy Hey Girl, que era una adaptación de Romeo y Julieta, es lo que te, lo que te digo, ¿no? que de algún, momento, de, de algún modo perdón, eh, intentamos darles clásicos a los jóvenes, uh -huh. pero desde otro, tipo, de, de, de otro lenguaje. vaya desde uh -huh. otro, entonces, eh, esta versión de Romeo y Julieta tenía, tenía de, de curioso ¿no? que eran, eran, eh, estaba todo metido en, en la casa de, de Gandía Sor, un programa así parecido de Gandía Sor, ¿no? Y, Ajá. ¿no? De haber eso, ¿no? Dos familias enfrentadas, había dos casas. Hombre, es interesante que el acercarlo a, a los clásicos, a la gente joven, pues versionados un poco a, a la edad moderna, ¿no? A lo que ahora mismo la gente joven pues está viviendo, ¿no? Lo que ve o lo que siente, ¿no? Claro, sí, al fin y al cabo es acercarles a, a su lenguaje, ¿no? A, uh -huh. Algo diferente a lo que puedan ver en Netflix o, lo, o en las mismas noticias, ¿no? Uh -huh. Y por eso creemos que, bueno, los clásicos son clásicos por eso mismo, ¿no? Porque siempre van a seguir vigentes, hablan temas eh, como el amor, ¿no? El, uh -huh. el poder, de poder, en este caso en El Señor de las Moscas, y, y esos temas siempre van, van van, estando ahí, ¿no? Nunca, nunca se va El, el amor nunca se va a agotar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. son temas que, que los trates desde un sitio o desde otro siguen teniendo la misma potencia no y sobre todo con, con dramaturgos que nos ayudan un montón como Jordi Casanovas eh, Guillem Cluba eh, Alberto Conejero uh -huh. eh, Marta Buchaca uh -huh. nos han ayudado muchísimo a la, a la joven y han escrito eh, obras eh, a, a, a la vez que nosotros íbamos ayudándole no es muy, es muy muy sencillo crear un uh -huh. proyecto cuando tienes al dramaturgo trabajando uh -huh. contigo, ¿no? oh, y ¡Qué yo, interesante! Sí, eso mismo hicimos con La edad de la ira con Nando J. López, uh -huh. que es otro también docente, maravilloso dramaturgo, y esta fue la última obra que hice con la joven compañía. Después de uh -huh. Hay Boy, hicimos La ilíada y la odisea, hicimos también La isla del tesoro, uh -huh. eh, en fin, muchas obras ¿no? para poder acercarlos a todo el público, pero especialmente al público joven para engancharles y que, uh -huh. y que a esa frecuencia ¿no? de ir al teatro que uh -huh. sea un plan, otro plan más para, para ellos. Pero con la Edad de la ira, eh, ¿habéis estado haciendo conferencias o charlas con, con otros países? Sí, en, en, el, en el confinamiento eh, hemos estado sí. hablando con eh, estudiantes de interpretación de Panamá, de México, y la verdad es que es súper gratificante ¿no? que, que el teatro, la esencia del teatro como tal, no se pueda vivir en directo, pero por lo menos Ajá. los documentos grabados que quedan de ellas, por lo menos se puedan puedan viajar al mundo, y puedan cruzar el charco y, y podamos intercambiar ese, ese Interesante todo lo que hace la joven compañía, eh, bueno ellos siguen, aunque tú de alguna manera estás vinculado todavía con, con ellos, pero ellos siguen haciendo montajes, yo tuve la oportunidad hace poco eh, a principios de año, justo antes de que empezáramos todo este proceso de ver una adaptación que habían hecho de Fortunata y, y Jacinta y la verdad sí. es que, bueno, que, que es, es maravilloso cómo acercan eso, los clásicos a la, a la gente joven. ¿no? Totalmente. Eh, una vez que, que terminaste de... Oh, ¿Por qué te fuiste tú de la joven compañía? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué surgió ahí? Pues ahí lo que surgió fue una suerte tremenda de, de que el director quisiera contar conmigo para, para trabajar la adaptación del curioso incidente del Perro a Medianoche, uh -huh. ¿no? que es una novela muy famosa de, de Mark Haddon. Uh -huh y como también Simon Stephens, uno de los mejores dramaturgos vivos que hay ahora mismo, ya sí. eh, eh, había trabajado con nosotros anteriormente en una adaptación de una obra suya que se llama Pun Rock, uh -huh. y, y la verdad es que viendo esa función eh, fue muy fácil darnos los derechos del Curioso Incidente porque le gustaba un montón lo que hacíamos, entonces uh -huh. fue una suerte tremenda, que también quisieran contar conmigo, uh -huh. y tuvimos dos años. Dos años, una temporada y media y, y fue bastante bien, fue maravilloso y, y la verdad es que no nos podemos quejar. Bueno, vamos a ver un, un pequeño vídeo del de tráiler de, de la obra. Me llamo Christopher Boone. Me sé todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta el 7507. Para ser un buen astronauta tienes que ser inteligente y yo soy inteligente. ¡Ah! También tienes que entender cómo funcionan las máquinas, y a mí se me da bien entender cómo funcionan las máquinas. ¿Sabe usted quién mató a Wellington? ¿Quién eres tú? Soy Christopher Boone, el número 36, y lo conozco. A veces, cuando quiero estar solo, me meto en el armario de la caldera, cierro la puerta y me imagino que estoy en el espacio. ¡Vamos! Tú eres el tío de la memoria prodigiosa, ¿no? Y me gustaría poder llevar a Toby al espacio. Pero, aunque no me dejase, yo iría, porque sería un sueño hecho realidad. ¿Cómo hiciste para hacer este personaje? Pues, la verdad, fue un proceso bastante largo, porque la, yo sabía de, de, de, de la función, ¿no? del proyecto que uh -huh. se iba a hacer. Y, y luego por problemas con productoras, con a ver quién podía ayudarnos para hacerla, entonces tenía, sí, se fue aplazando y yo, yo iba teniendo más tiempo para preparar el personaje. Y claro. la verdad es que fue casi como un año o dos para, para preparar el personaje y, y me lo tomé con calma, pero, pero fue bastante efectivo, ¿no? Porque luego a la gente le gustó bastante el, el trabajo y, y salía muy emocionada y eso, más o menos lo que hice fue ver eh, informarme primero sobre, sobre el autismo sobre uh -huh. el y, y, y ver todo, todo la, el tipo de información que pudiera recopilar eh, me, me iba a ser de, de gran ayuda, ¿no? Entonces, uh -huh. un montón de, de documentales o leía libros que hablaran sobre ello. Lo que no, que, lo que no quise fue, fue, sobre todo, ver eh, otras series o, o, uh -huh. o empaparme de ya personajes creados, ¿no? sino uh -huh. más ver casos reales y ver eh, personas eh, con, con Asperger, uh -huh. con autismo. Hombre, la, la, la interpretación fue una muy buena interpretación la que hiciste en ese, en ese montaje. Además, por ello te dieron un premio, ¿no? Hace dos años, si no me equivoco. Sí, me dieron el, el premio a mejor actor revelación de la Unión de Actores. tuve la oportunidad de estar ahí en esa entrega de, de premios que ahora te eh, agradezco públicamente que me agradecieras ese, ese premio no y bueno pues es muy una ilusión muy grande el, el ver cómo alguien que ha luchado mucho por conseguir su sueño pues mira ha conseguido pues un pequeño premio por esa por esa trayectoria no gracias bueno, de nada <risa> para eso para eso para eso estamos no sí eh, y, pero luego, a raíz de, a raíz de, de hacer este personaje ¿no? y de hacer esta, esta obra de teatro, imagino que, que, bueno, pues que te vio muchísima gente, no había, eh, no había entradas nunca para, para ir a, a ver la, la función, porque siempre estaba, estaba el aforo completo. Eh, imagino que a raíz de todo eso te pues, han llegado otro, otras oportunidades, ¿no? Sí, la verdad es que yo me quedé un poco perplejo porque tú estás ahí haciendo la, la función y y sí, te dicen que va muy bien, ¿no? A veces eh, colgamos el cartel de, de no hay entradas para varios días y, y dices, pues, uh -huh. va bastante bien. Pero luego no, no, no eres consciente de la, percusión que, de la repercusión que he tenido cuando empieza a, a llegarte trabajo o a hablarte mucha gente de, de, uh -huh. de la que la ha visto y que le ha gustado tu trabajo. Y para ti es, es, es un honor, ¿no? Porque... Uh -huh. Tú, tú mismo has, has aprendido de ellos, entonces que ellos te lo digan es súper reconfortante y, y, y de agradecer. Y luego, al hablar de la función, me, me salieron dos trabajillos más: uno es en Caronte, uh -huh. que está, está en Amazon y se estrenará en Telecinco. 5 uh -huh. Y lo, lo, lo que hice después fue Scam, en Scam uh -huh. España, en la tercera temporada, para Movistar. Claro, es, es imagino que será muy diferente, ¿no? Una interpretación o, o, o el, el movimiento, todo lo que conlleva, una grabación de una serie de televisión, ¿no? con, con una obra de teatro. ¿no? Claro, es totalmente distinto. El código es, es es diferente, no. La libertad que tiene el teatro, ¿no? De, de poder moverte un poco a tu antojo, aunque sigues teniendo marcas de luz en algunos momentos, sí. ¿no? Pero sí que tienes esa libertad, ¿no? De expresarte y de que cada función sea diferente. Y eso es lo bonito sí. del teatro y de la magia. También de okay. alimentar público de lo que te da y de lo que no te da y claro eso todo eso no está en la cámara, no, no está en el, en el trabajo que se puede hacer una serie en una película entonces uh -huh. yo que estoy bastante culo inquieto, tú bien lo sabes, sí. <risa> pues, me, me, me cuesta mucho ¿no? quedarme quieto uh -huh. y no tener esa libertad ¿eh? luego para, para uh -huh. trabajar pero bueno yo aprendí todo lo que pude y, y, y y haciendo es como se aprende, yo creo, y me, uh -huh. me han servido muchísimo para, para eso, para entender, para meterme un poco en el código y en el mundo de, de trabajar en... Aunque luego te das cuenta de que todo diverge en lo mismo, que es en la verdad y en, en hacer las cosas de la más grande que tengas. Uh -huh. ¿Y en cine? ¿Has hecho alguna cosa de en cine? Eh, he hecho, grabé una película que se llama Como la espuma, uh -huh. otra que se llama Historias románticas un poco cabronas. sí la primera es de Roberto Pérez Toledo, la segunda es de Alex Higua y luego tuve una pequeña intervención en la última película de Alejandro Menábar, Mientras uh -huh. duré, ah, no sé, no. O dos segundos de... Uh -huh. Ajá. <risa> Oye, okay, pero ya salir es una película de Menábar, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Sí, sí, bueno, yo aprendí un montón. Yo siempre lo digo uh -huh. que es verdad que aunque fueran esos dos segundos de... de, uh -huh. de en, en realidad, eh, Alejandro estuvo conmigo trabajando eh, uh -huh. la canción tenía que cantar una canción y dos uh -huh. segundos que se pusiera tanto tiempo conmigo uh -huh. eh, me pareció de, de admirar vaya ¿Algún consejo pues, a, to a toda la gente joven que se quiere dedicar pues, a este mundo, al mundo del cine, al mundo del teatro, al mundo de, pues, bueno, de la dramaturgia? Uh -huh. eh, ¿Qué consejo les, les puedes dar? Bueno, pues sobre todo yo lo que siempre suelo decir es que, es que se puede, o sea, que no, no, no lo vean como una meta inalcanzable o algo que está muy lejos, uh -huh. porque no lo es luego. Evidentemente lo que más hace falta de todo es trabajo, profesionalidad y compromiso. Uh -huh. y, y luego, ya siendo buena persona y apostando todo a eso, eh, las cosas salen. Hay que creer uh -huh. en ello y trabajar muy fuerte, pero salen. Si te gusta y es lo que quieres, hay que ir a por ello, ya seas actor, panadero o uh -huh. lo que sea, o ingeniero. Jo, pues es un consejo muy interesante y luego también el recordar siempre, ¿no? lo que siempre te he dicho, ¿no? de, es que recordar de dónde vienes, ¿no? Recordar de dónde de, vienes. Y es y que eso vienes. Es, también es muy, muy importante y muy interesante, ¿no? vamos, es que sí. es la, la base. Y luego lo más importante de todo, eh, te das cuenta que es ser, ser buena persona, que es ser buen compañero, trabajar a gusto, que es como mejor se trabaja. ¿no? Cuando ves en, en un proyecto, a lo mejor ves alguna no sé, malos rollos o algo así, no, no se trabaja igual, no se trabaja con esa libertad. Entonces uh -huh. lo, más, lo más sencillo es ser uno mismo, ser buena persona, hacer las cosas con buena intención y para adelante. Ah, qué bien. Y ya para, para acabar, eh, además esa es la pregunta típica que hay, se hace en estos momentos, ¿tienes algún proyecto entre manos? Sí, tengo, tengo un, una serie pendiente que no Ajá. puedo decir Bueno. No me dejan y me matan, pero... <risa> pero sí, se paralizó, tenía que haber empezado en mayo, junio y bueno, pues por todo esto pues, se quedó paralizada y se ha uh -huh. aplazado un poco. Pero bueno, en cuanto se pueda volveremos con, con mucha más fuerza. Oh, qué bien, pues eh, enhorabuena, felicidades desde Gracias. las oficinas de información juvenil y desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo Gracias y que, bueno, pues que, que tengas mucha suerte, que te seguiremos allá por donde, por donde vayas, en todo lo que hagas. Y que, bueno, pues nos veremos en la televisión o te veremos en la televisión, te veremos en el cine o te veremos encima de, de un escenario que es un lujo el, el poder verte. No Así sea. que muchas gracias, Alex por tu tiempo. Gracias a vosotros, hombre. Gracias a ti, por supuesto.